Como les dije amigos me voy a arriesgar a contarles mi historia, una historia en donde pude darme cuenta de cómo este virus no solamente envolvió a cierto sector de la humanidad, sino al mundo entero, por eso decidí recorrer parte del país para darme cuenta y poder transmitirles a ustedes cómo se encuentra el estado de emergencia actual en nuestro, en nuestro país y las decisiones del gobierno en lo que respecta a sus habitantes, por ello invito a que me acompañen pues esta historia tiene algunos matices de los cuales ustedes podrán sacar sus propias conclusiones, por ello entrar a la provincia del Guaya se me hizo un poco difícil pero no imposible para después de tres días poderles contar esta historia. Al parecer eh, todo está normal, en efecto hay una baja afluencia aquí en el aeropuerto, en... Newark. Bueno, cuando vine en, en el aeropuerto de Fort Lauderdale estaba repleto, pero ya con las nuevas medidas de los presidentes eh, están cerrando los espacios aéreos, con esta situación se complican ya los viajes. Mi boleto para el miércoles tuve que cambiarle para el día de, de hoy, domingo, porque hasta el día de mañana pueden entrar al Ecuador los ecuatorianos que viven en el país. Y el día de hoy pueden entrar extranjeros que no viven en el país. Miren, así está el aeropuerto el día de hoy? Ya en Quito, mi misión era llegar a como dé lugar al Manso Guayas. Nos hicieron legalizar dos formatos, el uno para el aislamiento voluntario y el otro para una especie de declaración en donde habíamos permanecido en los últimos días. Creí que esto se lo iba a hacer vía una aplicación, pero me equivoqué. Acabo de llegar de un viaje relámpago fuera del país y, en efecto, las autoridades han dispuesto que todos los que venimos fuera del país entremos a cuarentena. La idea es volar a Guayaquil, ustedes saben qué vuelo, ¿no?, en mi, en mi Minerva. Está súper apagado para ese domingo. El país prácticamente está paralizado, las medidas del gobierno, de hecho, van a dar resultados positivos. Tenemos que controlar al, al virus. Y ese es nuestro objetivo, el objetivo de la gente de bien, de la gente de a pie, de mantenernos en nuestros hogares. No tuve transporte para movilizarme Quito Guayaquil, así que Minerva es el mejor recurso, pero quedémonos, quedémonos compatriotas en nuestros hogares. Hagámoslo por el bien de nuestros seres queridos, de, por el bien de nuestros compatriotas, por el bien de la humanidad. El cerco epidemiológico... Creo que puede ser mejorado en tanto en cuanto tengamos una base de datos fidedigna de los grupos más, más afectados. Pero no toda la planificación se cumple. Lamentablemente mis luces fallaron y tenía que implementar urgente un sistema de luces que me permita viajar en la noche. Para ello contacté a uno de los mejores mecánicos en estas motos, amigo mío, y quien de una u otra forma logró implementar este sistema para poder viajar con seguridad. Es así que continuamos con el viaje para cumplir con la cuarentena y aislamiento voluntario. Total la ruta viva. Estoy a qué horas son. Estoy a menos de una hora del corfio, es decir, del toque de queda, del inicio al toque de queda. Responsablemente he decidido trasladarme en moto y dar la integridad de con quienes yo pueda inter, interactuar, es decir, con Nadie, apenas con el señor de la gasolinera. para evitar cualquier pagación del billete. Todos debemos contribuir con, con la normativa vigente que se ha implementado para contrarrestar a esta pandemia. Aeropuerto y sus alrededores, totalmente vacío, abandonado. Esto es lo que ocurre a estas, a estas horas en el aeropuerto, aquí en la ruta viva. Bueno, estamos llegando al, al lugar de destino. han invitado a, a pernotar la noche de hoy. Así que... Por más que me insistieron que ingrese a la casa, no pude. Pues, como ustedes conocen, venía de un viaje largo y era poner en riesgo a sus habitantes. Estamos ya a punto de ir a descansar ha sido un día bastante pesado especialmente de todo lo que está viviendo nuestro país con el coronavirus ya son 111 contagiados y yo haciendo aquí mi mi propio vivac mi amaquita les deseo una feliz noche nos vemos mañana ya rumbo a, a mi cuarentena y toca, iba avanzando de a poco, aunque viene a mi mente siquiera saber dónde pernoctará la gente En los pocos días que he visto que ni siquiera hay una nube en el cielo totalmente azul ojalá sea su vaticinia de mejores días para la humanidad y de que esta pandemia ya vaya a Son las 9 de la mañana, espero llegar a la provincia del Guayas a las 2 de la tarde. Siempre después de 100 o 200 kilómetros es bueno hacer una escala y tomar algo frío o caliente. Lo recomendable hoy con el coronavirus es tomar bebidas calientes cada cierto tiempo. Recibo una llamada inesperada y me comentan de que el gobernador de la provincia del Guayas ha declarado toque de queda desde las 16 horas, así que salgo volando. Era justo lo que me imaginaba de que dentro de las prerrogativas que tienen los gobernadores pueden modificar el decreto ejecutivo como toque de queda desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana y ahora con este nuevo decreto me toca acelerar La afectación tanto al turismo como a la cotidianidad de nuestros habitantes se ve ya materializada en territorio. Esperemos superar pronto esta pandemia y que todo vuelva a la normalidad. Duele ver cómo pueblos y ciudades parecen pueblos y ciudades fantasmas. Lo único que podemos hacer es ser disciplinados y ser conscientes de que todo lo que hagamos hoy será lo que represente nuestro futuro en el mañana. Así que ánimo, no decaigamos y hagamos lo que se puede desde nuestras casas, desde nuestros hogares, manteniendo con vida. Para eso están las redes sociales, para sacar adelante cada uno de nuestros proyectos. Es hora de estar en familia, es hora de meditar, es hora de reflexionar y sobre todo de encontrarnos con nosotros mismos. Fuerza ecuatorianos. Siempre me ha preguntado por qué esta vía nunca ha sido arreglada como corresponde. Alguna vez estuve averiguando y me decía que entre las prefecturas se pasa la pelotita y que al final de cuentas nadie, nadie invierte lo que debe invertir. Deben haber intereses de por medio. Si un presidente dijo que iba a ser la, la gran vía y Santo Domingo, pero no hay tal, no hay tal. La única vía alterna que conozco es por los bancos, la unión, y es una vía muy parecida a esta, muy parecida. Santo Domingo de Los Áchiles, están los famosos Calasacones. Hasta ahora mantienen sus tradiciones, que son parte activa de la economía y de la sociedad santo-domingueña. Se pudieran hacer maravillas acá porque es un paso ligado para propios y extraños. Se va a la provincia de Manaví, a la provincia de Esmeraldas. por ello esta infraestructura debe mejorar. Debe mejorar. Siempre hay trancones de vehiculares, derrumbes. La señalética es, es mala. La corrupción está por todos lados y aquí se ve, se nota la corrupción. Miren esto. Es el pan de cada día y no creo que en pleno siglo XXI no hayan empresas constructoras que puedan solucionar el problema y al... La gente podrá decir que ya tenemos carreteras, pero les estoy demostrando una vez más que ¿Qué tipo de carreteras son las que tenemos? Manuel Cornejo Astorga Este es el verdadero nombre de Tandapi Y por aquí está el diablo de Tandapi votado ¿Sí? Tenemos que permanecer en nuestras casas No tenemos otra opción Vamos de Ecuador Vamos Sudamérica, vamos América, vamos punto Tenemos que superar esta crisis Unidos, pero lo vamos a lograr Estamos ya aquí El diablo de Tandapi estas rayas son peligrosísimas, peligrosísimas para los motorizados, y bueno, también para los coches. Otra vez la peligrosidad de estas vías, carajo. Miren, miren, miren mi volante cómo va. Chor. Y encima con los vehículos en contra... Fregado. Contenedores de 33 pies, ¿no? Por dos, imagínense. Nos pasamos tocando la mano con el conductor del otro vehículo. Es lo que hay. Nadie reclama, nadie dice nada. La entrada a Santo Domingo sí es terrible miren, miren esto son las 2 de la tarde imposible llegar a Guayaquil el creador me sigue poniendo pruebas ya, no, desen cuenta ustedes llanta baja veamos cómo está el resto de la llanta uy estamos jodidos está remordida no hay nada que hacer paracaidista, empresario aventurero, político de todo un poco este polifacético caballero fue quien me ayudó Cuando suceden estas cosas y a veces de manera frecuente Yo no le reniego a la vida Simplemente aprendo, callo y vuelvo a aprender para seguir adelante El día que tenía que avanzar hasta Guayaquil para cumplir con esta cuarentena Se presentaron más de dos eventualidades Que lo que ha hecho es fortalecer mi carácter, fortalecer mi espíritu y ratificar a los verdaderos amigos. Nos ha complicado mucho de los que tomamos vuelos a otras ciudades y debíamos llegar acá, pero igual tenemos un domicilio y ahí tenemos que cerrarnos en forma disciplinada tampoco podemos estar en otras ciudades donde no nos corresponde estar, donde inclusive seríamos en riesgo o estaríamos también nosotros en riesgo ahorita me paró un señor vigilante de la Comisión de Tránsito de Ecuador tuve que decirle que estoy yendo un poco rápido para llegar al hay que, que igual que igual a acelerar y ojalá me dejen entrar a la provincia. Estamos todavía en la provincia de los Ríos, llegando a Bahía. Igual voy a bordear los voy a bordear Yaguate y me voy por la vía de, en Durantambo, sí. Bueno, el hecho de que, de que ojalá me dejen entrar a la provincia, igual si no tengo la carpa para acampar. Lamentable, no? Va, va, va bahoyo, una de las ciudades que más vulnerables están junto con Guayaquil, en lo que se refiere al coronavirus. 4 y 7 de la tarde, eh, pasado 7 minutos, ya debía haber entrado el Guayas. Vamos a ver cómo las autoridades se portan con, con el comando. Es muy cierto que hemos sido invitados a pasar un aislamiento voluntario y en cuarentena, pero hay pueblos como que no pasara nada, he visto un sinnúmero de grupos, mucha gente que asiste entre 5 o 10 personas, la verdad no entiendo si es nuestra conciencia o si es que nos falta coerción. ¿Cómo está comando? Capitán Ortega le saluda, por más que quise ya nos cogió el, el toque de queda. Ya. Yeah. ¿Perdón? Eh, yo, ahorita estoy viendo en Guayaquil, yo trabajé en la Armada 25 años. ¿Estás retirado? Sí, me retiré. Bueno, Correa me votó de la Armada hace tres años. Siempre la caballerosidad a flote de los miembros de la CTE. Lo siento mucho, pero yo no tengo que decir nada en contrario. Sino que mi familia está acá. ¿Dónde hay otro control, comando? ¿Hay otro control? Sí los ¿En los peajes? ¿Ya no me coge nadie más? ¿De Quito? Sí. ¿Sabes que voy a tanquear de una vez aquí en...? El... Si no, no llega. Gracias, hermano. Están tomando la temperatura. Miren lo que tengo aquí adelante. Así estamos, ¿verdad? Bueno, he llegado. Ahora sí. Es... Me pidieron el salvoconducto y ya está. Hay cosas en la vida que tienen sabor a gloria y hoy es un día de aquellos en los cuales este esfuerzo ha valido la pena para reencontrarme con mis seres queridos para encerrarme en la ciudad que tanto amo que no me vio crecer pero en la cual pude como buen marino ver al río Guayas ver a todo este pueblo valiente hoy por hoy lucha contra las inclemencias del coronavirus, por eso tenemos que ser valientes, disciplinados y sobre todo solidarios. Así está el manso Guayas, así está nuestra gente, no hay nadie, vamos, vamos a ganar, con la ayuda de Dios, con nuestras responsabilidades. pasado cinco controles bien bien la cosa va en serio toque de queda en el guaya señores